Que era a no tanto presentar qué es lo que venimos haciendo y, y hacer el ejercicio ombliguista que muchas veces este, ya aburre, digamos, y el desafío de, de pensar, de poder compartir algunas reflexiones y pensamientos inconclusos, preguntas a partir de, de la práctica. Eh, nosotros venimos trabajando hace 10 años en, en, el, en el barrio la paternal no hacemos un trabajo digamos en el barrio sino que utilizamos el barrio como, como materia prima y, y input para la reflexión de temáticas que están tal vez por, por fuera del campo tradicional del arte uno de, de esos temas es eh, tiene que ver con la ciudad tenemos eh, un programa que se llama conjugar ciudad nosotros tenemos cuatro programas de arte, de arte y sociedad, uno de arte y ambiente, otro de arte y política, uno de arte y tecnología, y otro de arte y, por decirlo de alguna manera, ciudadanía activa, que se llama conjugar Ciudad, eh, que fue a partir de encontrarnos con, con una temática que nos, que nos convocaba, que es esto de, bueno, eh, ¿existe un derecho a la ciudad? O sea, y si existe un derecho a la ciudad, ¿cuál sería? Y ahí nos encontramos con la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, que es un resultado de un arquitecto, muy, ¿cómo se llama? Eh, bueno, es, es un conjunto de, eh, de, de, de derechos, es como la traspolación de los derechos humanos a la ciudad, pero promoviendo la participación activa de los vecinos en la ciudad que habitan. ¿no? Esa para mí es la... Eh, lo, que, lo que a mí más me impacta es la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad. Y a partir de ahí es que empezamos a trabajar la ciudad, a, a pensar la ciudad y a entenderla en nuestra, en nuestra práctica como, como incluso la materia prima para la producción, no solo el, eh, o sea, el soporte, la materia prima para, para extender nuestras prácticas. Eh, entonces nos encontramos eh, pensando de alguna manera en el urbanismo. ¿Pero qué tipo de urbanismo y para qué? Entonces surge hace poco lo, lo que me lo que me llamó eh, o lo que me empezó a hacer figura es esto de un urbanismo cartonero que tiene que ver con estas surgió con estas cajas que son unos visores precarios eh, esta foto que estamos viendo es eh, en el contexto de un festival que hicimos hace dos o tres semanas atrás en el parque La Isla el parque La Isla es donde estaba el ex albergue Warnes que fue un proyecto de hospital de niños del peronismo que fracasó quedaron un montón de hectáreas esas hectáreas eh, las compró un grupo la bla, bla hoy es un parque hermoso donde el actual gobierno pretende aprobó un proyecto de construcción de 11 torres de 48 metros cada una ¿sí? en un espacio verde cosa que atenta para mí contra la calidad de vida de, de, de todas las de todo lo que vivimos ahí eh, de, o sea, eso para un poco para contextualizar el, el, la, la foto y el cartón y el urbanismo o sea, ahí todo junto porque uno un urbanismo cartonero y la figura del urbanismo de, de, del cartonero como ese habitante de la ciudad que, eh, que tiene que ver para mí con, con cómo yo pienso que desde el arte podemos pensar la ciudad pero no solo pensar sino activar en la ciudad ¿Qué tipo de incidencia podemos tener los que no somos arquitectos, los que no participamos ni de las instituciones de, del Colegio de Arquitectos o, la, o las cátedras, sino que somos vecinos que, que, que nos preocupamos por, por lo que nos sucede? Eh, y, cómo, ¿Y cómo impactan decisiones económicas en, en, en, en la configuración del territorio? Eh, yo creo que la figura del cartonero es, eh, es muy interesante porque... Eh, se apropia de la ciudad se apropia de los rincones y lleva ahí su y arma su living arma su, su o sea, se, se está apropiando se está apropiando y está generando una intimidad propia cualquiera sea el espacio por otro lado tiene eh, lleva a cabo una práctica que para nosotros es muy afín que es la deriva ¿no? va derivando eh, en la ciudad en búsqueda de recursos esos recursos son los residuos es lo residual que es mucho lo que, digamos donde nosotros realmente podemos trabajar que es como en esos intersticios donde podemos eh, generar algún tipo de encuentro algún tipo de intimidad de reflexión eh, en ese espacio público eh, a ver por eso en nuestra en, por lo menos en mi concepción de, de, de, la, de lo artístico no, no es tanto producir en, la, en el espacio público no es la, la idea de, de tal vez de monumento sino es más la idea de eh, espacios de, de interacción de relación de encuentro eh, donde podamos eh, de alguna manera presentar nuevas posibilidades de habitar esa ciudad eh, por eso nuestra práctica es, digamos, tiene que ver con el arte contextual, si se quiere. Bueno, esto refleja un poco eh, el espíritu de, de, de lo que nosotros hacemos. ¿no? Que, bueno, en, en este caso, esto fue ya hace unos años, ¿qué es eso? Es eh, tomar la vía pública como propia, como el espacio público. de es Esa pregunta de quién es el espacio público. ¿Sí? La... Eh, la eh, ¿cómo se llama? La, um, hay, hay, una, hay una palabra que me gusta mucho, pero que ahora no, no me sale, que, es este, que tiene que ver con todos los usos y costumbres que heredamos y que repetimos sin pensar. ¿no? Y de qué manera poder salir y que esta la morfología de la ciudad, que de alguna manera está eh, orientando nuestro pensamiento a partir de, de, de su origen, ¿no? que está arreglado por un por una forma de pensar el mundo que finalmente son las ciudades donde habitamos que finalmente condicionan nuestra forma de pensar sin que nos demos cuenta donde naturalizamos un montón de cosas entonces bueno el, el urbanismo que, que que propongo es este es el de ir ocupando los los, los rincones y buscando generar ahí una intimidad un, una apropiación desde donde eh, vivir la ciudad desde, desde un punto de vista diferente entonces bueno ¿qué, qué, qué cosas por lo menos a mí me interesan de, de, de pensar el urbanismo o, o de acercarme al urbanismo que me parece que es algo bastante serio que uno, que lo, que uno lo toma en realidad para, para poder acercarse a pensar esa ciudad yo creo que, que, que, el, que el cartonero seguro puede, puede aplicar un, puede aportar un montón a un diseño urbanístico, como cualquier vecino, digamos, pero el cartonero tiene un recorrido por la ciudad que no tiene ninguno de nosotros, tiene una mirada que no tiene ninguno de nosotros, no sé si son consultados, pero creo que realmente tener una información increíble. Entonces, dentro de, la, dentro de la práctica que venimos haciendo, esto es algo que me pareció interesante, que me, me parece que, que hay algo de la ciudad que no se dice, hay algo muy invisible. Sí, como habitamos eh, y damos por hecho eh, la circulación en la ciudad como sin pensar que puede haber otra circulación y otra forma de habitar. Eh, entonces se nos torna invisible. Eh, y al haber poca información, también se torna invisible nuestros derechos, o sea, que tiene que ver con los derechos culturales y que es un poco el, el, la preocupación del de, que persigue el proyecto de la paternal. Entonces, sin información, sin saber eh, no solo que tenemos derechos, sino que además hay formas de eh, defenderlos, es muy difícil avanzar. O sea, puede quedar muy lindo para, para hacer una muestra o para sentarse acá a charlar, pero si realmente no tenemos información, no va a quedar más que en algo que señalar con el dedo. ¿no? Por eso... Eh, retomando la idea del, del, del, del cartonero, el cartonero todo el tiempo está en acción, todo el tiempo toma y, y ¿viste? encuentra algo que parece que no sirve para nada, lo convierte en dinero, o sea, va generando situaciones para poder sobrevivir. Eh, y yo creo que el, el artista lo que tiene a veces es la posibilidad de generar situaciones, o sea, y qué situaciones podemos generar, ya sea eh, en el marco de la crítica institucional, o de la educación. En este caso tiene que ver con la educación. Y les muestro así brevemente para, para compartir y que vos después nos puedas contar y, y podemos eh, charlar un poco más. Esta es una instalación eh, participativa que hicimos en el Centro Cultural Recoleta ya hace unos años, eh, a partir de bueno, algunas ideas que yo venía manejando, pero que se fueron retroalimentando con el resto de los participantes del resto de los programas de, de nuestro espacio. Eh, y que la idea era esto, ¿no? A, en, aprender un poquito, un poquito más desde lo lúdico. Entonces armamos un, una instalación lúdica, que básicamente eh, era una especie de laberinto hecho con pallets, o sea, con pallets encontrados en la calle. Ahí armamos la instalación y cuando entraba, cada persona que entraba tenía la posibilidad de elegir una misión. Y había tres misiones. Eh, una de ellas. Era, entonces, según lo que te tocaba, eh, tenías defender un defender un espacio verde, la otra es una casa patrimonial y otro un edificio histórico que tal vez no tenía valor patrimonial, pero sí identitario. Entonces, ahí te damos la misión, les cuento rápidamente. Eh, a partir de esa misión te decía, bueno, ahora tenés que encontrar el, el número de tu misión y, y, y seguir recabando información. Entonces, te ibas en, en, el en, el, en, esa, en ese recorrido, tenías unos eh, auriculares que los activabas y te daban más información de cuál era tu misión y cómo llevarla a cabo. Entonces, ahí empezamos a darle información sobre, bueno, eh, tenés que ir al registro de propiedades de bla, bla, bla, bla, eh, la idea es que presentes un recurso de amparo, o sea, cosas que no son muy comunes, pero que nosotros intentamos acercarla de esa manera. Bueno, esto es una parte interactiva. Este, después pasabas a otra estación eh, donde había un juego de palabras, que tenías, que, tenías un tiempo X para eh, construir ciertas palabras que para nosotros tienen relación con, con, con esto de activar ciudadanía y después este era como un módulo final donde se te hacía algunas preguntas sobre bueno si corresponde o no que se construya acá, acá había un poco bueno acá había un poco más de tecnología interactiva y mezclábamos esto viste de lo, del pallet que habíamos desarmado que habíamos encontrado en la calle con el arduino y el proyector y todo a favor de esto de generar un recorrido donde el, el, el aparte del Centro Cultural Recoleta pasa mucha gente, a ver de qué manera le podía quedar algo de esto, ah, pero como eh, si están queriendo destruir la casa por la que yo paso hace 10 años y que es preciosa, ¿puedo hacer algo? ¿Qué valor tiene eso además de, del valor comercial? ¿No? Y, y empezar a, a posicionar esto de eh, los derechos culturales. Bueno, esto es, esto, es una, esto es obra de una artista brasilera que estuvo en nuestra residencia, que trabajaba en, en otros espacios también que, que se están gentrificando. Esto es alguna de, las, de los primeros bocetos de, de la instalación. Eh, y voy, voy a hablar un poquito más, y si te paso la, la, la palabra si tenemos tiempo de dialogar. Eh, que para mí es muy importante a la, a, en nuestra práctica pensar el contexto como un conjunto de circunstancias y sensibilizarnos a las distintas variables que están presentes en el territorio para poder activar y tener incidencia, ¿sí? Salir, sal, digamos, extender el relato que, y, y, y la producción simbólica para generar acciones más concretas. Entonces, acá aprovecho y les muestro una, una cuestión real y, con, y concreta que tiene que ver con la primera imagen que vimos, que este es el predio donde hicimos el festival. Eh, este es el Colegio Lorca, en esta, acá es donde estaba el, el albergue Warnes, acá hay un ISI, acá hay un Carrefour, eh, y todo este espacio, que, es part, que acá está agronomía, esto parte de un pulmón verde que todos saben ¿no? la importancia de, de un pulmón verde en la ciudad bueno estas parcelas que ven acá esto que ven parcelado es lo que en su momento se vendió a la empresa privada hace ya más de 15 años qué pasa la empresa privada en algún momento quiso hacer el, el desarrollo inmobiliario y fue frenado fue frenado un poco por los vecinos y otro poco porque aparentemente no les daban los números no le daban los números para el desarrollo este año el gobierno actual aprueba un nuevo código urbano un nuevo código de edificación donde permite un permite que las unidades sean más pequeñas entre otras cosas entonces el negocio inmobiliario eh, está con, con mucho más posibilidades de, de tener más rentabilidad entonces esto que esto que vemos así tan lindo como un espacio verde que le pusieron más plazas y tal tiene este futuro aparente ¿no? que básicamente es un colapso en el consumo de energía por ejemplo el barrio de la paternal y alrededores hay cortes de luz todo el tiempo bueno esta gente quiere poner estas 15 torres no 15 no, eh, 11 eh, esto está sucediendo aquí y ahora entonces yo me pregunto bueno qué tipo de urbanismo o qué tipo de acción podemos hacer desde el arte para colaborar con la lucha de los vecinos, ¿no? que más allá de acompañarlos, de, de, de, o de yo mismo como vecino, ir a la legislatura, eh, entrar en, las, en los debates que se hacen, que supuestamente es para escuchar a los vecinos, pero que después no se hace nada de lo que los vecinos proponen. Entonces, bueno, de, de alguna manera, eh, para mí esto es importante, porque si no, ¿para qué vengo y me siento acá a hablar de urbanismo? O sea, este es un problema real, concreto, que está a 15 cuadras de mi casa y donde tenemos el proyecto. Eh, en, en ese mismo territorio, que es el barrio La Paternal, claro, uno dice, ah, van a ser 15 torres justo ahora, mirá, estos empresarios, pero después nos damos cuenta que, que en realidad no se trata de empresarios privados, sino que se trata de un diseño de ciudad donde el Estado es socio, o, por lo menos, de los que algunos miembros del Estado son socios. Entonces, nos encontramos con esta foto, con, no, con este render, que es el del de viaducto San Martín. Eh, que está bueno porque facilita el tránsito, pero por otro lado, eh, no sé, geourbanísticamente, geo lo que hace es subir las barreras de acceso al barrio La Paternal que de por sí, Avenida Warnes, que es una avenida un bastante feita, eh, servía como barrera natural. Suben esa barreras, suben un montón de cuadras, y como parte, o sea, que ah, dos cosas que aparentemente no tienen conexión, en realidad son parte de un mismo programa, de un mismo diseño de ciudad. Claro, nos muestran este render, pero no nos muestran esta parte, del, de dónde está, o sea, la estación de la paternal tiene como está en el contexto de un, de, del barrio de la Carbonilla, que es una villa que tiene más de 10 años, que sigue igual, que ahí no se hacen obras, no, no, no es tan rentable hacer obras. Eh, y otro, con esto a lo mejor cierro un poquito, cierro esta primera parte, que es para eh, evidenciar un poco más cómo el proceso de gentrificación de la ciudad no es un proceso de los privados solamente, sino que es parte de un diseño de ciudad que no es elegida ni por los vecinos, ni por las instituciones idóneas, sino por, por intereses transnacionales que van en busca del de, eh, valor del metro cuadrado. Y pongo esta foto porque todos conocen cómo es esto del, del el proceso que se está llevando a cabo en la boca, que es el distrito de las artes. Entonces, bueno... Eh, es realmente acá una gentrificación un poco más feroz que la que sucede en el barrio La Paternal. Así que bueno, hasta acá llego y después en todo caso... Bueno, eh, yo un poco lo que tenía ganas de hablar en este espacio y de debatir era de las redes eh, cuidadanas, lo escribí mal, me acabo de dar cuenta. Ciudadanas puse, pero quería poner cuidadanas. Eh, no sé si escucharon hablar de, de ese término, pero ahora lo vamos a hablar. Eh, ¿Qué son las redes? Para mí las redes lo que son son infraestructuras que permiten la vinculación o la conexión entre personas con un fin o un objetivo o una idea o una temática que les interese a todas. Por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales eh, lo que intentan hacer un poco es tratar de conectarnos desde lo personal y en este momento en el que no tenemos tiempo de vernos, de, de vincularnos porque estamos todo el tiempo trabajando y todo el tiempo teniendo la necesidad de producir. Eh, tiene la intención de, de eso, de conectarnos y, y de seguir en contacto. Eh, pero también una cosa que termina pasando con las redes sociales es que nos propone todo el tiempo conectarnos con eh, círculos o con personas que tienen los mismos intereses que nosotras. Eh, no, no nos permite el, la, la diversidad, no nos, no nos propone la heterogeneidad, entonces eso nos termina encerrando en guetos digitales que a la vez se terminan trasladando al espacio físico. Entonces, todo el tiempo nosotros vamos a los mismos lugares, nos conectamos con las mismas personas eh, y estamos en contacto siempre con la misma ideología y no nos, y no nos dice, diversificamos. Y al final, un poco lo que se pierde con esta situación es la idea principal de la red, que era conectar. Eh, y desde urbanismo vivo un poco lo que intentamos hacer con los proyectos son crear oportunidades de encuentro eh, estos encuentros no garantizan la conexión real entre las personas sino que son oportunidades donde poder vincularnos eh, estas estos encuentros son eh, permiten también la transformación o sea nosotros proponemos una infraestructura una idea una propuesta de encuentro que después se va transformando y está atravesada todo el tiempo por el contexto y la coyuntura, y las personas que asisten también. Eh, tenemos eh, tres, lo dividimos un poco en tres, que es eh, ciudad, dinámicas y personas, que es básicamente eh, con quién y para quién, eh, cómo y, y dónde. Y un proyecto de ciudad que tenemos es el Festival de Caminatas. El Festival de Caminatas empezó hace... Unos años, la idea es, eh, de este proyecto es convocar a personas que, que estén trabajando con la ciudad, que estén interesadas desde artistas, eh, desde arquitectos, también desde personas que no son profesionales. Hay una chica, por ejemplo, lo que lo que hace es ir por la ciudad recolectando eh, frutos y cómo, cómo entender cómo la ciudad nos alimenta. Y lo que le proponemos a estas personas es que armen recorridos de dos horas, eh, con una temática y tiene que ser horizontal esa es la única condición que le ponemos eh, tiene que ser una conversación esa caminata y no tiene que ser un tour eh, algo lindo que pasó este sobre todo este año este año hubo 35 caminatas y algo lindo que pasó este año también es que empezamos a eh, generar como un grupo una red de estas personas que son las referentes como de las caminatas y en, entendíamos que eso se tenía que continuar porque a la vez son personas que están interesadas en la ciudad desde un lugar también de, de entender como el conocimiento en continuo eh, transformación y de y, y continuo coaprendizaje entonces armamos un proyecto que se llama birras urbanas birras urbanas eh, la idea es básicamente juntarse a tomar cerveza en un espacio eh, hablando de la ciudad, o lo que cada uno considere que es la ciudad, o las dinámicas que nos convocan en la ciudad, cómo nos movemos y, y, y eso. Eh, eso, tomando cerveza, por suerte, lo que genera es que la gente se vaya haciendo toda amiga y cuando llegó siendo desconocida. Lo que más nos interesa, más allá de la temática, que, que puede estar muy bien, que, que se hace a través de una presentación y también de una dinámica lúdica, un poco como como lo contabas vos, eh, pero lo que más nos interesa de estos encuentros es la red justamente que se puede crea eh, generar, que la gente se conozca y que hable, eh, que es en realidad tan difícil, ¿no? Desde un lugar de vuelta, de horizontalidad, de entender que todos somos partícipes de la ciudad, que todos tenemos un conocimiento valioso y, y eso. Y por último, un proyecto de dinámicas que, que tenemos es eh, Ciudad Feminista. ¿Estoy tirando acá? Está bien. <risa> eh, Ciudad, Feminista. Ciudad Feminista surge en el Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado de Treleu, eh, al que yo no participé, pero eh, mis amigas de Urbanismo Vivo participaron, eh, entendiendo que faltaba eh, un espacio donde entender cómo la ciudad nos afecta a la forma en que tenemos de movernos, o sea, cómo la, la forma en que tenemos de movernos y vincularnos con la ciudad nos afecta a las mujeres y a los hombres también, pero eh, entender, el, entender y darnos cuenta que la ciudad está diseñada para un hombre blanco de clase media productivo eh, y no permite espacios de cuidado y espacios de, de, de recreación y espacios de, de permanencia. Entonces, a partir de ese concepto, creamos un taller que se llama Ciudad Feminista con, con unas chicas de un colectivo de La Plata que se llama La Ciudad que Resiste. Eh, y, bueno, y lo venimos haciendo en algunos lugares, todavía no lo hicimos en Buenos Aires. Eh, en realidad se hizo el, el encuentro de la, de, de la Plata, algo se hizo, pero no, lo, no participamos tanto. Eh, pero bueno, la idea es además de hacer un taller, salir a, a la calle. Entonces, también hacemos caminatas como para entender y ponerle el cuerpo a la situación y ver cómo nos afecta físicamente. Y, bueno, estas, todos estos proyectos que les contaba son eh, proyectos que son totalmente locales, totalmente físicos, del encuentro físico, de, de, de, de, de, del, del tacto como de, de, del, del encuentro real, digamos. Eh, no utilizamos las plataformas digitales, solamente las usamos para, comunica eh, para comunicar y convocar. Pero también tenemos otros espacios donde nos vinculamos con personas que están en otros lugares del mundo, eh, que por ejemplo las Jane Walks, CivicWise, eh, Placemaking Latinoamérica y Corredor Sur. Y en este caso hablamos del de concepto de local, que es, eh, son redes donde se comparte conocimiento que después tiene pueda llegar a tener un impacto en lo local pero siempre adaptado como no es es romper un poco con este concepto de globalización donde entendemos que hay solamente un modelo de lo que sea un modelo de ciudad un modelo de educación un modelo de lo que sea entonces poder trasladarlo y adaptarlo a lo local eh, sobre todo yo el, con la que más estoy vinculada es con civic wise y, eh, la idea de, de Civicwise es una red distribuida de, de profesionales que trabajan en, en temas de ciudad y participación y un tema que, en el que se estamos tratando bastante últimamente es en el tema de los cuidados. Es, claro, nosotros estamos todo el tiempo trabajando eh, en pos de una idea, un proyecto y, y a veces nos olvidamos de la manera en que nos relacionamos. Entonces, en Civicwise está bastante... Presente. por eso quería terminar con esta um, idea o, o, o pregunta en realidad que es eso los proyectos que hacemos en, en pos de la ciudad o en o en pos de, de un beneficio o un bien común a veces nos puede se, o sea nos puede hacer perder la idea del, del, del cuidado ¿no? como de la forma en la que los, nos relacionamos en cómo Trabajamos ese proceso para llegar al bien común. Eh, a veces, y sobre todo con las herramientas digitales, lo que pasa es que nos olvidamos que del otro lado hay una persona. Quizás en, en algunos eh, espacios masivos, nosotros para llegar a un objetivo, una transformación, necesariamente tenemos que masificar o, o, ser, o ser muchas personas hablando de lo mismo. Pero cuando lo hacemos en persona, lo que pasa es que vos te encontrás todo el tiempo con la respuesta de la otra persona, con la cara que te pone, cómo nos conectamos, cómo te sentís vos también. Eh, y en cambio, claro, con lo digital del otro lado no tenés nada, no sabés cuál es el impacto que vos puedes tener en la otra persona. Entonces es eso. Eh, es un, la reflexión con la que me gustaría terminar es esa, es cómo generar espacios de cuidado tanto en lo digital como en lo físico, en, Buscando ese bien común. Muchas gracias. Eh, me generaron algunas dudas y preguntas sobre lo que convertían ambos. Y uno de los puntos en común que, que se me ocurrió tiene que ver con la, los dos generando proyectos en los que hay una necesidad de hacer reaccionar. Como de activar y reaccionar un poco y despertar. Un poco la palabra que tal vez mencionabas sin era la, la, la de tradición, ¿no? De cómo estamos por ahí naturalizando maneras de habitar los espacios y cómo estos encuentros permiten hablar de la ciudad, que es algo como que debiera ser un, una, un hábito, pero que hay que promoverlo. Entonces, en esa línea, se me ocurría preguntarles cuáles están viendo que son las formas efectivas de generar un repensar y una reflexión más compartido sobre la ciudad. Los agarré así de una. Eh de no, los dos ¿no? sí, sí. Eh, yo creo que algo que es muy muy importante en eso es a veces vos cuando te pensás en la ciudad estás como habituado ya sabes cómo te mueves cómo no te mueves hacia dónde vas por los lugares que no pasas como de una manera eh, cotidiana ¿no? entonces rutinaria entonces para, para mí por do, dos cosas por un lado es romper con esa cotidianidad y, en, y, y empezar a pensar eh, empezar a pensarse en, en, en relación a eso como una persona activa dentro de, de las dinámicas sociales y por otro lado también eh, escuchar es como en, por eso hablaba un poco de la heterogeneidad porque cuando vos no sabes cómo la otra persona está transitando ese momento es difícil entender que, que solamente me pasa a mí nos pasa a todos y nos pasa de manera diferente por eso hay que escucharnos. A mí un ejercicio que, que venimos practicando cada vez más y que por suerte se, se replica mucho en los espacios culturales son las derivas. Para mí es un ejercicio hermoso salir a la ciudad sin objetivo, dejándose sorprender por eso, que generalmente estamos, transitamos la ciudad yendo de un lugar a otro, a menos que seamos turistas, ¿no? que, cuando, que estamos más como todo nos, nos, nos resulta eh, atractivo, pero en la ciudad que habitamos... Estamos muy máquina, no sé, mecanizados. A mí me gusta mucho la, las derivas. Creo que el ejercicio de deriva es una micropolítica súper interesante. Eh, nosotros fuimos, eh, vamos siempre variando esos ejercicios de, de, de, de caminar a través de la ciudad. Y, y está bueno, o sea, como caminar la ciudad sin la intención de llegar a ninguna parte. Nosotros también hacemos a veces eh, caminatas, pero intencionadas. O sea, por ejemplo, lo que podemos hacer a veces es caminar eh, con alguna consigna. Claro. Caminar como si fueras una persona de 80 años. Entonces es como entendés o caminar buscando un detalle que te parezca interesante. Entonces es, claro, vos... Claro, cuando caminas siempre estás pensando en otra cosa, pero eso te obliga a conectar con el espacio físico que estás transitando. Y, y en estos recorridos, ¿cómo cambia o si observaron, si, si genera un cambio de percepción en la escala de la ciudad? Como que una, vez, una vez, muchas veces cuando uno está mecanizado en la ciudad, la siente de un tamaño. Cuando tiene una consigna o una propuesta diferente, le cambia el tamaño, me parece, es como mi, mi suposición, por tener una dimensión diferente de la ciudad, en la que también la, la olés, en la que también le eh, mirar los colores en la que también ves el ritmo de los y la densidad del transporte tal vez pero cómo sucede o si ustedes tienen alguna idea en relación a cómo vivimos el tamaño de la ciudad y los recorridos un poco eh, Fran mostraba los ejemplos de zonas en las que no son tan conocidas como lo que está al lindante a la estación de la Paternal como que el espacio negro oculto que en realidad tiene un metro cuadrado igual al de un metro cuadrado de avenida Corrientes pero como esos lugares que no se transitan tanto cambian la percepción del tamaño de la ciudad. Sí, totalmente. Muy bien, aprobado. No, claro, sí, porque cuando sobre los ejercicios de estos ejercicios que. que ya sea, salir a caminar sin intención, ya te.. Empezás a tener otro registro. O sea, tiene otra dimensión. Tal vez, no sé si dimensionás la escala eh, eh, para arriba, digamos, como que ves el. tenemos eh, que tener una, una mirada más 360 sino todo lo contrario puedes hacer foco en algo que antes no hacía foco y empezás a percibir como cosas que que, que que generalmente no tenés tiempo para mí sí amplía, amplía muchísimo la, la la percepción de la ciudad y cuáles son maneras de aprender formas de transitar la ciudad más allá de las experiencias concretas de las recorridas y las caminatas y las derivas un poco lo que sentía es una falta de entre comillas alfabetización de cómo vivir la ciudad eh, y un poco cuáles son las maneras de aprender estrategias de, para generar un bien común como que pareciera que vivimos en la ciudad todos pero no estamos realmente comprometidos activamente con promover un bien común transitando la ciudad o generando estrategias para favorecerse a otros salvo nucleados como por ejemplo la paternal o bueno urbanismo vivo ¿Cuáles serían otras maneras en las que cualquier persona tuviera que tener o podría tener como esa iniciativa? Yo, eh, por un, para empezar, lo que me parece que diría es, no, es que no hay que aprender a vivir la ciudad, sino que creo que todos sabemos vivirla. El tema es, eh, hay que reconocerse como experto justamente y entender cuáles son nuestras necesidades. Entonces, yo, Si vos vas caminando por, por once y te das cuenta, che, me quiero sentar, porque vengo cargada con bolsas de tela de la valle. Y es como, no hay lugar para hacerlo. no hay lu o sea, Y es como empezar a pensar qué es lo que nos falta y, y, cómo, y cómo la queremos vivir también. No sé si hay una forma de, de, de aprender a vivirla, porque todos vivimos distinto. No sé. A mí me interesa saber si hay alguien que quiera comentar algo de aquel lado. Mira, al, al, al Biorraz Urbana sí, viene un grupo segmentado totalmente, porque es gente que, que lo descubre por redes sociales o son amigos nuestros. Que de hecho es un poco lo que queremos pelear también porque, claro, como al final de, del encuentro se sortea el siguiente encuentro, siempre la temática es al final similar y, y nos es difícil como incorporar nuevas voces. Ese es un tema. Eh, pero después, por ejemplo, el festival de caminatas viene muchísima gente variada, también la, la convocatoria se hace a través de, de medios, de diarios, por ejemplo, entonces vienen personas que ni siquiera escuchó hablar de urbanismo vivo, ni siquiera el, capaz le interesa tanto cómo es su experiencia en, en, en la ciudad y cómo pensarla, sino nada más quiere pasar el rato. Y eso también está buenísimo porque es como empezar a vincular distintas miradas y, y cómo se transforma. Sí, totalmente. Particularmente, justo en la Villa 31, yo trabajé dos años, entonces la conozco muy bien y, y hicimos eh, una caminata en el Festival de Caminatas. Hicimos una caminata dentro de, de la Villa 31, que lo interesante fue fueron cuatro amigos nuestros que trabajan dentro de la Secretaría y dos vecinas. Entonces. De, que de hecho, en el una, una consigna muy clara en ese momento era que durante el recorrido no se podía sacar fotos. Entonces, lo que hicieron es, además de contar, o sea, las la que más contaban eran las vecinas, básicamente, de cómo, de cómo era el barrio, la gente pudo visitar, porque también es un espacio muy estigmatizado, que de vuelta, vos no entrás, pero podrías entrar tranquilamente. Eh, de hecho, le decimos entrar, en realidad es una parte más de la ciudad, ¿viste? Es raro. También se hizo otro en la, en, la, en la Villa 20, creo también, con una chica que trabaja ahí y a los vecinos les encantó también que, que pase eso. Pero sí, obviamente, quizás hay, también hay, hay, un, hay, una, hay un riesgo de, de cuando se hace un, un recorrido en una villa, no se tome como un, espectá, un, espect, un espectáculo, básicamente. Entonces bueno, eso es un riesgo, pero eso me parece que está, tienen que estar muy, muy fino, atado por la persona que hace el recorrido. Pero bueno, claro, es, es un poco lo que decía antes. En las birras pasa eso, la, la gente es, sigue siendo un gueto, estamos tratando de abrirlo. También es un espacio nuevo. ¿Alguna otra pregunta? No sé cómo estamos de tiempo, yo tengo para, para y podemos cerrar ya, pero sí. eh, por ahí vinculando la, la relación que tienen de, de generar espacios, como la me llamaba mucha atención como el, el pensamiento colectivo que tienen ambos no, de proyectos y como no pensarlo como de forma individual, imagino que es la única manera. Sí, yo creo que, digamos, eh, tal vez acá estamos en un ámbito privilegiado porque o, o, son, o son artistas o, o, o gente que viene pensando y teniendo una mirada crítica. Eh, yo creo que las ciudades son como, sobre todo las, las ciudades capitales, es donde eh, de alguna manera se ve más ferozmente eh, un desarrollo que, que le da la espalda al vecino. O sea, que es un desarrollo que está... Eh, relacionado con la renta financiera eh, yo no sé si eso se puede parar o no la verdad que siempre digamos, eh, me doy cuenta que la pelea la, la, la pelea es muy desigual que realmente no pasa tal vez por la intención de un individuo de un grupo sino de buscar realmente eh, estrategias de incidencia para trabajar y entender eh, entender este escenario y bueno y hacerla creo que puede ser colectivo puede ser colectivo o puede ser en red ¿sí? puede ser un grupo que nos juntamos y empezamos a hacer actividades o gente que a lo mejor no está en un grupo pero sí está en un lugar donde donde puede ayudar a hacer la diferencia ¿sí? o en una institución o en un organismo público yo creo que hay, hay que pensarse digamos como, como individuos que podemos ser eh, agentes para, para una ciudad un poco mejor, lo veo difícil, digamos, creo que acá es donde los intereses pesan más fuerte, no es lo mismo, nosotros estamos trabajando también en ciudades, en las provincias que son ciudades pequeñas, que es mucho más fácil, acá está todo muy, ya, ya todo tiene precio, eh, yo creo que, que no, no es fundamental que sea colectivo, creo que puede ser de forma individual, pero sí buscando... Eh, aliarse para no sé para que haya o nuevas materias sobre todo en el campo del arte bueno materias que aborden este tema dentro de las carreras de gestión lo mismo dentro de las carreras de, de bueno arquitectura tiene un poco de todo pero más desde el arte eh, o desde el activismo sí, no, me queda pensando en, en la formación que ustedes que vos consideras de, dentro del campo del urbanismo y la arquitectura cuáles serían habilidades necesarias para entenderlo de esta manera que ustedes consiguen hacerlo después de años y muchos proyectos andando La verdad es, es un poco creo que es un poco empatía también y, y de vuelta vuelvo un poco a lo que hablaba él pero eh, creo que es fundamental no sé si el trabajo en colectivo pero sí el trabajo colaborativo si no se quiere trabajar, si se quiere trabajar también individualmente pero que sea de forma colaborativa para romper con, para generar una horizontalidad y romper con la competencia, que eso es un poco lo que nos genera rispideces en, en, en la dinámica social. Muy bien. ¿Alguna pregunta que, o comentario que quieran hacer antes de cerrar esta mesa? Bueno, eh, gracias Francisco, gracias Cecilia. Gracias a, eh, gracias a todos.